Muy buenas, quiero presentaros la aventura de mi vida y cómo cambió la misma. Durante la adolescencia confeccioné mi propia lista de cosas que hacer antes que morir, para superarme cada día y hallar la manera de perseguir mis sueños. Así que empecé a materializarlos a partir de los 17 años, concretamente recorriendo el camino de Santiago en bicicleta. Los motivos que me han empujado a realizar esta aventura bohemia desde mi más tierna infancia, nada más que alejado de motivos religiosos, se trata de seguir recorriendo y explorando nuevos territorios, conociendo dichas culturas y costumbres de cerca, con la única misión espiritual de enriquecer la experiencia y el autoconocimiento. Para seguir superando las propias limitaciones y seguir prosperando en la vida. Una aventura en plan bohemia total como si del mismísimo Santiago se tratara. Tras varios años posponiendo lo inevitable, desde principios del siglo XXI, meditando y planificando bien el recorrido, las etapas, los albergues que me encontraría en el camino, relativamente improvisados sin reserva alguna, la estación del año más oportuna, las provisiones, la economía y los recursos limitados durante el, re durante el recorrido de la travesía compostelana, etc. Para poder poner en práctica la ruta recorriendo los 16 tramos del tirón desde la puerta de casa, en Jadraque, en provincia de Guadalajara, por el recorrido de la ruta de la lana hasta Burgos y desde Burgos, por el camino francés hasta Santiago. En 2018 amplié dos tramos más, que en principio iban a ser uno solo de 150 kilómetros, pero ante las cuestas inminentes de Galicia decidí que mejor serían dos tramos y así compaginarlo mejor para llegar desde Santiago, pasando por Muchilla, hasta Fisterra. Todo un reto de superación espiritual y deportiva. Las 18 etapas finalmente han quedado constituidas y de manera personalizada entramos entre 40 y 60 kilómetros aproximadamente, que es lo que habitualmente estoy acostumbrado a hacer en la rutina normal, aptas para todos los niveles y medios principalmente en bicicleta, y en el caso de ir a pie se pueden hacer pues, calculando la mitad de los, de los tramos, porque no es lo mismo hacer 30, 40 o ciento y pico kilómetros tres o cuatro veces a la semana, que durante dos semanas de manera constante y en función del cansancio y del turismo y todo. Siento que el momento es ahora y no antes porque además de haber ido posponiéndolo por cuestiones de prioridad personal y de trabajo, hay un momento durante el transcurso de nuestra vida que requerimos esa necesidad de realizar un cambio de aires trascendental para realimentar las ambiciones constantemente motivando el espíritu aventurero y jovial que llevamos dentro, llenándome de nuevas experiencias que transmitir a la sociedad para aportar mi granito y ser más autosuficiente mental y físicamente que antes. Aunque el camino es una ruta apta y adaptada para cualquier edad y persona, hay algunas recomendaciones básicas a tener en cuenta para saber si estamos preparados o ha llegado nuestro momento de recorrer el camino. Un estado de salud óptimo que nos permita ser lo suficientemente autosuficientes para no depender en exceso de según qué contraindicaciones médicas. Un estado de forma física constante para no fatigarnos en exceso y que pueda derivar en algún mal o lesión. La respuesta a esta pregunta puede ser tan subjetiva como los intereses y las necesidades de cada aventurero. Personalmente me gusta más los meses de junio y julio porque empieza el buen tiempo, aunque puede ser extremadamente caluroso. Por eso es importante empezar la jornada madrugando pronto. Es importante ir preparado para los imprevistos de todas las condiciones climatológicas, especialmente al norte de España, que es donde suele refrescar más, e hidratarse bien en las horas punteras de más calor. Sin embargo, si nos gustara más el clima frío o decidiéramos hacerlo en invierno, las mejores, los mejores meses pueden ser de octubre a marzo, teniendo en cuenta en contar con algo más de ropa, de abrigo o que más. Para un viaje de supervivencia de estas características, hay que llevarlo mínimamente necesario y suficientemente reducido para evitar el peso y volumen innecesario para que no estorbe durante nuestra cruzada. Lo básico a llevar sería un par de mudas de quita y pón, dos de cortos y una de largo, o al revés, según la estación del año que lo realicemos, y las condiciones climatológicas de las zonas geográficas que atravesemos, otra de paseo y o, otra para dormir cuando estemos de relax. Un pantalón convertible de largo a corto y viceversa, y las mallas deportivas suelen ser muy útiles para estos casos, ya que ocupan poco y se secan rápido. Al fin y al cabo, aunque estemos de disfrute, no vamos a estar en un contexto de lujos ni donde la imagen sea lo más importante, más bien al contrario, que es de lo que se trata, sintiéndonos a gusto con nuestro interior, como si fuéramos exploradores o arqueólogos. Además, un neceser pequeño con lo básico para el aseo e higiene personal, como recomendación se puede utilizar botes pequeños, como en los viajes de avión, para que ocupe todo mucho menos, también una toalla de microfibras, que ocupa poco y además es de secar absorbente, alguna linterna y herramientas básicas para reparar averías de la bici, y también es muy útil una navaja multiusos, por si tenemos que improvisar cualquier tipo de, de actividad a lo más Lo normal es contar con un desayuno y almuerzo consistentes que nos dé energías, ya que es la comida más importante del día para empezar, que dependiendo del recorrido y las condiciones puede estar repartido a primera hora y a media mañana o todo junto. En total supondría un coste de 5 euros para desayunar y almorzar. La comida, al menos tras un par de horas después del almuerzo, aunque no sea tan consistente, tiene que proporcionarnos los nutrientes e hidratación suficientes para poder seguir pedaleando. Podemos aprovechar desde mercados rurales, ultramarinos o supermercados de barrio. Por 5 euros la compra para repartir el habituallamiento que sobre para la merienda antes de llegar a nuestro destino diario. O bien menús o platos combinados de bar muy exquisitos y típicos de la tierra entre 6 y 9 euros. La cena y el albergue son dos aspectos que pueden ir en conjunto o por separado. Dependiendo de las necesidades o intereses de cada uno o de, lo, o de cada lugar, la mayoría de albergues tienen servicios de cocina, lavandería, parking de bicicletas, algunos incluso menús por un precio mayor. Podemos optar por la, por la, podemos optar por la opción de solo pernoctar entre 5 y 12 euros la litera, un par de euros más. Si el albergue dispone de habitaciones y nos decidimos por una habitación. Si el albergue tiene el servicio de menús y desayuno, por 10 y 3 euros más respectivamente. Pero también, y lo más económico y autosuficiente recomendable, es optar por el menú de bar o compra de supermercado de barrio. Lo imprescindible y necesario. Teniendo en cuenta las comidas, necesidades y posibles imprevistos que vayamos a tener durante nuestra aventura, al menos contar con unos 30 euros diarios, mejor que sobre que no que falte. En mi caso, los tres caminos que he realizado, el primero, desde Guadalajara hasta Santiago, he calculado un presupuesto de, total de 600 euros y tan solo me he gastado 280. Y los dos años posteriores, hasta Fisterra, pasando por Muxilla, Calculado con el mismo presupuesto de 600 euros, me he gastado 320 euros, o sea, unos 40-50 euros más por dos tramos más, o sea, por dos días más, incluido algún improvisto de material extra, averías y un par de habitaciones más confortables que las literas en los mismos albergues. Porque a fin de cuentas el presupuesto es una estimación para uso necesario. El verdadero fin es el de subsistir y recorrer el camino. Luego también nos está de más llevar alguna lata de sardinas o geles para habituallamientos de imprevisto en caso que no nos dé tiempo o no tengamos nada abierto porque hay muchas poblaciones completamente desiertas y, y ante la falta de, de perder la noción del tiempo incluso podemos perder la noción del tiempo para, para, pensar que el, que el, para pensar que el horario comercial está abierto cuando no. La mejor experiencia del camino es la conclusión de que podemos vivir con la mitad o menos de las cosas indispensables de lo que normalmente la mayoría de gente cree necesario para subsistir. Y que por desgracia muchos de ellos se dan cuenta que cuando se ven forzados a vivir limitadamente por consecuencias de la vida, el destino o las crisis, que no dejan de ser en parte consecuencias de vivir por encima de las posibilidades en la medida de cada uno. El camino hace dar cuenta de que es un entrenamiento de las capacidades y desarrollo de las necesidades básicas de la vida, a mí personalmente me ayudó a darme cuenta y encontrar la paz interior a gran escala, de la misma manera que cuando, que cuando salgo en rutas cortas, de manera rutinaria. Absolutamente. No solamente una vez realizado, sino que antes de finalizar el camino de Santiago ya estás planificando la próxima escapada o el próximo camino, convirtiéndose en una meta personal a un ritual esporádico que merece la pena recorrer, una vez en la vida y siempre que sea posible, para descubrir y rememorar la belleza de sobrevivir. anécdotas hay miles y se presentan de mil maneras diferentes, durante el recorrido de cada tramo a lo largo del día, aprendiendo de cada uno de los lugareños animales o cosas e incluso del resto de peregrinos de diferentes culturas. En concreto, y a nivel personal, si tuviera que escoger una anécdota, sin duda la experiencia durante el primer camino, en 2017, perdí la chaqueta de ciclista durante el camino, y ante el riesgo de aventurarme a no encontrarla, me di la vuelta y a un par de kilómetros observé cómo uno de los peregrinos de origen del norte de Europa, noruego o escandinavo o por ahí, la portaba en su mano con intenciones de dejarla en algún albergue para incrementar las posibilidades de recuperarla. Desde aquí, si por alguna remota casualidad acaba viendo mi vídeo, quiero darle de nuevo las gracias y mi tan gratitud. Thank you for watching.